La habitación, no. En centro, ¿no? Sí, va, bueno, iba a jatafe y pues tenía pues tenía... me daban masajes en las manos, en, en la nuca. O sea, nunca te todo... No, no, por suerte, nunca. Lo que pasa es que cuando yo me pongo nervioso, mi mano y o, o cuando estoy haciendo dos miradas, cuando ya llevo cinco, digo... Pues ya, o, o, o, o lumbares, perdón, trices, pues tiemblo. Ahora me apunta a CrossFit a ver si soy capaz de usar las anillas y, no, y no balancear. ¿Sabes? Cosas así. Y si voy corriendo cíclico, entonces ahí se me nota menos. Me fatigo, pero bueno, lo aguanto. Pero si, por ejemplo, el fútbol, yo, yo no me puedo esquivar, Yo la controlo y te la vaso. Y si tú me la echas a mí, que te esté mirando y si no te miro, yo me di la vuelta y tú echa las que yo corro. Yo pongo el cuerpo y tal. Eso sí, pongo el cuerpo, que a lo mejor llega a pili y me hace así y me caigo. No pasa nada, me levanto. A la siguiente le pongo el codo en la boca, pero bueno, para que no me dé. No, es, es broma. ¿Sabes qué tal? Son mañas, pero de haber jugado antes. Entonces, yo siempre hay que hacer lo que puedes. No hagas nada por encima de tus posibilidades, o si lo intentas saber, entrándolo antes. Claro. Yo, por ejemplo, a Fuerza no puedo jugar. Yo decía, si esto es muy pequeño, yo no puedo correr aquí, y la pelotita es pequeña, ¿cómo? Pues a mí es que me apasiona jugar a Fuerza, y no puedo regatear eso sí. Las paso, corro y ya está. Es lo que hay. hacer cosas que puedes, cosas que no puedes, que te cuestan, mejor no hacerlas. Y ser, sobre todo, si juegas en equipo, ser uno más. ¿Qué claves a nivel psicológico, qué recursos para afrontar? O, porque tú trabajaste con una psicóloga, sí. pero has tenido tus momentos de mirarte abajo, de incluso pensar que no merecía la pena estar en esta vida. Entonces, ¿qué te mueve o qué te impulsa? ¿Qué valores, qué, qué fortaleza, qué recursos a nivel psicológico? Yo... Que, que ellos les puedan servir a nivel de clave. ¿no? De que, que Yo podrías... En el deporte, en, en la vida es... Tus amigos tienen a ti, tu familia tiene ti. Pero el deporte es ponerte microobjetivos. Es decir, voy a correr dos minutos. Los corres dos semanas y dices, Año, voy a intentar correr tres. Voy a intentar correr cuatro. Que luego también yo, yo he escrito muchos diarios de sensaciones mías interiores. He entrenado tres horas y haciendo pesas en el gimnasio las piernas, me noto mal, o hoy no tengo ganas de entrenar, pero voy a ir, o no tal, pero voy a, hay que hacerlo. O sea, aunque no tenga ganas, o, o, o vete a andar, pero vete de tu casa. Intenta no estar encerrado o no, decir, no, ya hoy no, no voy a hacer deporte, no voy a querer hacer esto, o no es, quiero estudiar, porque es, es empujarte en micro objetivos y sobre todo, en, en, en, que no quieres correr, no corras, vete y anda. Ponte los cascos, la música y anda. Claro, y si claro, es claro. con alguien, mucho mejor, porque que el sonote te Eso es muy interesante, ¿no? Te el ayuda. paso a paso, el marcarte sí, pequeños sí. hitos, y reforzarte, y pensamiento positivo, y hacer, sobre todo claro. lo que dices de hacer. De retarte y ir haciendo. ¿no? Aunque, o sea, yo, por ejemplo, sí. en nadar, yo lo he intentado mil veces. De verdad. Intento hacer hasta el triatlón. Me lo propuso mi entrenador cuando ya dejé de, de correr, de prepararme el 400. Dijo, vamos a intentar hacerlo. Estaba sacando el curso, el curso de entrenador de altimo Y yo me iba por las tardes. Bueno, está... ¿Cómo se llama? La Complutense, que el campo de... En la Blume, hay una piscina. Bueno, pues yo en el descanso de las comidas me iba a entrenar a la piscina. Sí, sí, sí. Me iba a entrenar a la piscina. Y yo lo pasaba fatal. Que me agoba, que es que, que mi cuerpo cada claro, vez son piernas, manos, cabezas. Piernas, manos, cabezas. Yo decía, madre mía. Bueno, pues lo intenté, lo intenté, lo intenté y, y lo dejé por imposible. Pero que me, eh, él me dijo: dice, vamos a ver, piernas. Vamos a trabajar con las piernas para que no te hundas. Vamos a trabajar con los brazos, vamos a trabajar con la respiración. Te quiero decir con esto que es trabajar poco para luego juntar todo. Entonces, pues es igual, es hitos, es dos minutos y ahora voy a correr. Ahora voy a correr y saltar la pata roja. y ahora voy a hacer al encima. Y lo voy a saltar una valla, así por a poco. Pero ¿cómo te ha ido transformando todo lo que te ha sucedido? ¿Cómo te ha transformado a ti interiormente? Y además, eh, creo que no hubiera, lo que dices, decías muy acertadamente de ¿Cómo has conseguido llegar a cosas, a sueños, que de otra manera eh, quizás nunca los hubieras alcanzado o no hubiera sido posible. ¿sí? Yo ante, anteriormente, de los infartos, era muy, muy hermético. Tenía mi pareja, tenía a mis amigos y mi familia, y de él no, no me saqueses. Yo no podía hablar con... Bueno, porque era un poco de Con gente. Me bueno, preguntaban... Sí. Es que estuve saliendo con una prima mía. Entonces, fuimos casi familia durante un tiempo. ¿no? Sí, sí, un tiempo largo, yo <risa> creo, largo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Total. De ahí era... también ese, ese cariño y ese afecto que nos tenemos, que sí. es verdad que más allá de la amistad, pues hemos compartido... Si muchos, es que momentos, éramos, y, bueno, muchos momentos familiares eh, bonitos, ¿no? Entonces, y, total, yo era muy hermético, pero esto que me ha hecho que todas las personas tenemos algo. Entonces... Eh, ¿por qué eres más que yo? Si yo no estoy más que tú, tú no eres más que yo. Entonces, es tener un respeto, un, un acercamiento a las personas y todo eso. Eso es lo que he aprendido. Uh -huh. Al respetar, al ser más humilde. A tener, pues, es pues eso. ¿Cómo te ha transformado interiormente, sí, sí. Y lo que nos queda todavía por hacer. Yo anteriormente esto no lo había hecho ni no me hubieran pagado. Te lo juro. No lo hacía. Yo era mi fútbol, mi money y mi casita, de fuera. Yo era un... Pues eso... Como habrá muchos deportistas que hagan mucho dinero, yo era así, y eso es lo peor. Y más futbolista, ¿no? Y, y más futbolista. Yo iba... Yo por suerte de los tiempos que he estado, yo no pagaba, tío. Eh, pero los futbolistas son muy egocéntricos, ¿no? Tiene pues yo era... Poco vale, era, era así. En tercera división, cobraba lo que cobra uno un 0,00001 y me crea Dios. O no me crea, o si no, yo estaba en mi mundo y punto. A mí el resto de la gente no me importa una mierda. Y creo que eso es un error. Totalmente. Porque. Totalmente, sí, sí. Y yo el año pasado estaba en un vestuario de segunda vez y la gente hay gente que piensa que. que... Que para qué van a estudiar, que el fútbol no es compatible con el fútbol, eh, gente que va a lo suyo, gente que solo piensa en ellos, eh, a ver si se hacen su jugada y no se dan cuenta que al final. El... Pero esto ya depende del entrenador también. Hemos compartido porque él ha estado jugando en las categorías inferiores de la Atlético de Madrid y hemos estado ahí. Y entonces él sabe lo que es también el estar en un club como el Atlético de Madrid y creer que ya lo has conseguido todo. Y cómo hay un mundo ahí que, ¿verdad? que hay que trabajar. De... Sí, yo al final lo que me ha hecho más humilde también es... Eh, yo me rompí la rodilla. No ¿Y ¿Cuánta, ¿Cuánta eh, gente te llamó? Eh, no es nada comparado con lo no, tuyo, no, pero no, ya, ya. Sí. Me, poca a poca gente se acuerda de ti. Al final... Tú a eh, los amigos. De, de, de, de que te operes la rodilla, eh, te, te llaman... Tres, cuatro representantes cuando te operan de, de la rodilla nadie te quiere. Y bueno, pues al final yo también eh, me sentí como un poco... Desplazado. Como tío, como al final... Eh.